En este video vamos a convertir una imagen que tiene asignado un perfil sRGB en un perfil CMYK Lo haremos con el propósito colorimétrico absoluto y luego con el propósito colorimétrico relativo para comparar lo que obtenemos Aquí estoy abriendo el documento que se llama original y el programa me advierte que tiene un perfil sRGB incrustado le voy a dar ok y aquí tenemos nuestro archivo antes de hacer la conversión fijémonos se trata de un archivo que está en RGB y que si yo capturo con esta herramienta el código de color de esto que se ve blanco y lo chequeo en el selector de colores puedo ver que en RGB el código es 255 tanto en R, en G como en B, que en HCB es 00100, que en CMYK es 0 0 0 en todo muy bien ahora voy a venir a edición y le voy a decir convertir en perfil y voy a elegir el perfil que se llama Euroscale Uncoated V2 y aquí voy a elegir el propósito colorimétrico absoluto ya en la vista previa me va mostrando cómo el blanco se está virando en este caso al amarillo, le voy a dar ok, el archivo va a quedar convertido en CMYK y si yo ahora capturo el color que antes era blanco y vengo al selector de colores, fíjense que ha cambiado y que acá en CMYK ya me aparece con un yellow 6%, en RGB es 255, 254, 241 es decir, cambiaron los códigos de color y cambió la tonalidad de color esto porque al ser la conversión con el propósito colorimétrico absoluto no hubo compensación del punto blanco ahora he vuelto a abrir el original Fíjense, acá dice, está en RGB, voy a volver a edición, voy a decirle convertir en perfil y voy a elegir el mismo eh, el perfil de color, Euroscale Uncoated B2, y voy a elegir el propósito colorimétrico relativo. Bien, Aquí también, fíjense, le voy a dar OK y cuando yo capture el código de color aquí el blanco siguió siendo blanco porque al haber usado el propósito colorimétrico relativo el programa que estoy usando sí hizo compensación del punto blanco y me hizo coincidir el blanco de origen con el de destino